Hola, soy Arbe y hoy os traigo este elefante verde hecho en arena mágica Espero que os guste el vídeo y empezamos con cera de parafina Este elefantito que era una vieja colonia de cuando era pequeña Tenemos también la arena mágica que es esta de colorines que tenéis ahí en la, en la bandejita y cogemos el, el elefante, vamos, miramos que es la mejor posición y lo vamos a poner aquí, en la arena, ya veis, esta es arena mágica, no es arena de playa, ni arena de cantera, es una arena con la que suelen jugar los niños, y se llama así, o arena kinética. Bien, cogemos nuestro elefante y como cuando éramos pequeños jugamos a la playa, lo introducimos, empujamos en la arena, para que coja su contorno y todos los detalles posibles del elefante empujamos bien así y ah, juntamos un poquito la arena así y retiramos el elefante nos ha quedado ahí la marca del elefante y con la cera no hace falta que esté fundida de todo y es muy importante que no sea muy caliente la vertemos con cuidadito en el hueco que ha hecho la figura así, bueno yo he utilizado esta cera en color verde es de otros restos pero podéis eh, preparar una con el color que más os guste y añadirle a esencia si queréis cogemos un trocito de mecha Esto es una mecha universal porque no va a ser muy. No va a tener mucho fondo esta vela. La posamos sobre la cera. Y aquí se hunda un poquitito. Y dejamos secar. Enfriar, perdón. Aquí ha pasado un, una noche completa. Quizás podéis dejarla menos tiempo. Simplemente en cuanto la, en cuanto la cera esté fría, pues ya está. Y bueno, aquí no vemos nada. <ríe> ¿Qué pasa ahora? A limpiarlo con un pincel. Con un pincel, con... Si necesitáis un cuchillito. El pincel que sea fuerte. Que sea de... de cerdas eh, duras. Para poder... Rascar bien en esta arena. Eh, con la arena de playa no suele pasar esto. Con la cinética sí. retiramos así si habéis visto por ahí otros vídeos con arena mágica y que sale perfecto uy no sé así quitamos la parte inferior por todos los lados esto va a llevar un tiempo pero bueno compensa el resultado final eh os lo puedo asegurar rascamos bien para arriba así la parte inferior eh, una cosa no lo mojéis No funciona eh Si lo mojáis no lo quitáis antes Cortamos el exceso de, de mecha Ahí Así Y seguimos Quitando arena cinética O arena mágica Bueno Aquí ya os lo traigo Después de estar ahí un buen rato quitando la arena no ha quedado nada mal ahora cortamos un poquito de la mecha superior solo un poquito para poder encenderla ahora a ver, ahí retiramos la bandeja y aquí tenéis el resultado final con la arenita kinética por ahí por delante. Y nuestra velita ya consumiéndose. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya veis que ha sido corto. Espero que os suscribáis. Que le deis al like. Y hasta la próxima.